Me da sus opciones, todas perdiendo No tiro para abajo, que no miendo Llano, mi hermano, montañana y lamentos. Caída libre porque el cora estaba ardiendo Su mano divina calmando mi pecho al dente Ahora mi diente lo que la lastima Puto tu capricho, mi lástima porque no sacan del alma de acacho Yo sin ir derecho, pero este siempre camina Siempre camina ese es el lecho, la regla de este juego, chorrea de ese jugo, de mi vago por sus techos, nos vemos luego, hoy solo en este trecho, está haciendo trampa en este ludo, los demás la del boludo, y si no queda otra, no No puedo olvidarme del otro lado la puerta, por más que intento, me quedo en esta isla. Ya vi realidades tuertas y hasta ilusiones sin pilas en envió casi muertas, gracias que ninguna fue la misma Te juro que te busco aunque ría Paradojas con tu estilo y tu oferta para Cada uno con sus cartas, yo las tiré al mar, le di todo mi amor aunque ya no me soporta Por eso cerré esa puerta Y me quedé en esta isla Mil, flotando en ese vacío, sin mil recuerdos, acaso no para luego olvidarlas oh, el que entiende algo deja, punta la brújula, el mundo se dibuja, ciclos porja, como ese río, amando, odiando, vieja, atento por lo mío desde chico, desde crío, por lo que soy, por lo que murió, por lo que nadie vio, por lo que. Tiras, mi silencio tiene quejas ahora puro frío exijo que sigas te gritan detrás de, de las rejas y yo no entiendo nada y yo no entiendo y yo no entiendo nada. eterno como el tiempo un pasto en el campo no me gastó el tempo aunque de rapo lo siento lo contemplo por su humor templado pasó el mapa en un trapo para poder volver al tema. Game.